Hola, ¿cómo, ¿cómo están? Aquí ya llevo varios varios días en subir un video al, al canal y varios varios días, sí, varios días. Bueno, este, hoy vamos a estar jugando este Final Fantasy, el simulador de pizzería que viene siendo el, fan, el Final Fantasy 6, todos lo sabemos. Es que yo no sabía y pues aquí como pueden ver ya voy un poquito adelantado apenas llevo la primera noche que no tuvo que hacer nada y solamente quería adelantarme ahí porque simplemente pues no hace en la primera noche eso es en cualquier Find bueno, aquí lo que voy a hacer es a ver, a ver qué nos compramos no pues ya me compré todo lo de aquí aparentemente a ver ay güey que me puedo comprar, qué es esto? Este es uno de motos, creo que decía. Ah, ahora puedo. Esto, uy, güey. Esto, ah, si ¿sí puedo. No, no, no me deja. Esto sí puedo. No, está muy caro. Bueno, ahora sí ya vamos a pues a jugar. Aquí, como pueden ver, ya, ya agarré este. El, el mono este, el hipopótamo gris morado. Aquí, pues, como pueden ver, ya agarré las pelotitas. y agarré esto. Oye y mi en este juego, oh, ahí está. no manches qué rápido. Ah, pues obviamente lo quiero, güey. Bueno, voy a jugar este a ver qué es. Ay, güey, somos la niña Pacman. Uf, uf, miren, miren, Pacman, ahí te voy, soy tu rival. Nadie me gana, soy la niña Paco. Ay wey, me asustó. Niña está toda fea, no se sé, crean tan bonitos. <risas> Ajajaja. Tiro porque. Oh, tiempo. Fua, zoom Mira, mira, mira. Ya voy más rápido. Ya parezco Usain Bolt. Ay wey, mira, mira, mira. mira No era como que nada más brinca porque nada más mueve las patas como una vez, pero no era. Como que nada más camina con un pie. Bueno. ¡Ay, güey! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Es una morota! ¡Es una mora gigante! ¿Qué es eso? ¡Va, cara, ¿Cómo llego allá? ¿Cómo llego allá? No sé. Bueno, ni modo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es esto? Acá abajo había como un rayo. ¡Ay, güey! Ya voy más rápido, a soy Rey McQueen. ¿Qué es esto? ¿Qué, es? ¿Qué chingas es eso? ¿Qué Eh, se me acabó el tiempo Pero Te a... Al cabo, que ni quería jugar Bueno Ya, parece si ya hay que empezar a, a trabajar, a hacer nuestros deberes, como, ay wey, ay wey, me empezó a darme esto, ojalá no haya lag, lag, lag, no sé cómo se pero ojalá no lo haya, aquí, aquí no hay lag, no hay lag, pues no lo sé, no sé si hay lag o no, ay ustedes luego me dicen, De ir a un comercial, los destapadores de Marty. A ver, la, el detector de... ¡ay! ¿Hay dos? ¿Cómo va a haber dos? Yo estoy jugando esto con audífonos, ¿eh? Al máximo. Al top. A ver, le vamos. Para... Pa concentrarnos. Ok, voy a apagar el aire, voy a apagar el aire. Ah, ok, no, no. Hay un huella. A ver, voy a poner. Creo que el audio. Lo, audio. Acá. Ahí está. Ahí ya voy a poner el audio. que oh, está ya, está ya. Está, mira, si llega acá. Es una entrada directa hacia mí. Voy a poner audio ahí. Escucho más o menos cosas raras. ¿Dónde están Ay, güey, oh, se me está... Me estoy calentando, es que... ¿Te vez ni siquiera estaba poniendo los, los perreos. Ya me estoy calentando acá abajo, dice... No manches, pobre niño. El que hizo este dibujo de acá... Está mal de la cabeza, pobre niño. Me imagino que le han hecho desde chiquito. Seguramente lo violaron. Bueno, voy a activar esto. Siento. ¿Sí? escaneando no uh, ay wey escuché algo acá bueno sigamos haciendo las otras. te juro que escucho algo acá en ese momento cell sintió el verdadero terror ay la madre <risa> <risa> wey me asusté a la chingada Uy Ay, Ay. No wey Ay qué culero A ver este Este juego contiene Sonidos fuertes eh, muchos Muchas Luces y a lo mejor Asustos mucho diversión diversión diversión diversión diversión diversión diversión diversión diversión diversión diversión diversión diversión diversión diversión diversión diversión diversión diversión diversión y mucha mucha diversión si entendí y entendí y entendí muchas gracias muchas gracias Simplemente le ocupaba poner al espacio y ya se cambiaba ¡Qué inmenso estoy! Continuar obviamente, imagínate si le hubiera dado a, a... Juego Nuevo A ver, este, aquí... ¡Ay, güey! Porque está tan caras las cosas? Bueno, hay que seguir con nuestro trabajo Otra vez, otra vez, a ver si pasamos esta maldita noche Ok Esta vez, esta vez voy a hacer todo esto antes de meterme a la, dete a la detección de, de movimiento Ok, voy a hacer todos estos esto acá Voy a apagar Ni siquiera puedo apagar las... Ahí está Ahí está ¿Y por qué tengo comerciales en mi computadora? Yo, ¿por qué voy a tener malditos comerciales? Ay, güey. No vengan. Porque okay, escucho algo. Ay, güey. Voy a poner... Acá. Ay, la madre. Te escuché, güey. Ay. No. Pucho hijo de la chingada. ¡Ah! Está aquí. Está aquí. Wey, ¿dónde están? Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. ¿Dónde están, wey? ¿Qué Ay, güey. No me quiero asustar. ¿Qué pasó? <risa> me desmayé. La... <risa> me desmayé. Bueno, creo que esto aquí voy a dejar a maldito vino porque al parecer soy muy malo para estos juegos. <risa>